Revelamos las siete claves secretas para votar rápido y sin problemas. El día que se realizan los comicios es un día especial donde toda la población debe concurrir a votar. Esto, aunque es un simple trámite para el ciudadano, a veces origina malestar o incomodidad debido a demoras, o irregularidades como falta de boletas u otros imprevistos. Para evitar todo esto y para contribuir a que el día de elecciones sea lo más tranquilo posible, te damos siete claves que contribuyen para agilizar todo el proceso de escrutinio. 1. Consultar el padrón con anticipación. En las puertas de los colegios se exhiben los padrones correspondientes a esa escuela. Sin embargo, es conveniente evitar la búsqueda en ese lugar, ya que lleva mucho tiempo y la información puede estar desordenada o incompleta. Y además, si no figuramos en la lista, hay que dirigirse a otra escuela para ver el padrón, y así sucesivamente. Para agilizar esto, se puede consultar directamente por Internet en y desde un celular enviando un mensaje de texto al número 30777. Lo que hay que escribir es la palabra voto, luego un espacio y el número de documento, y luego otro espacio y la letra M o F según sea masculino o femenino. El mensaje es gratuito por lo que no es necesario tener crédito en el celular para poder realizar la consulta. Otra opción es descargar la aplicación de consultas al padrón electoral. Siempre es mejor consultar todo con tiempo, el día anterior o en días previos, ya que en el día de las elecciones es probable que estos servicios, por momentos, se encuentren congestionados. 2. Saber el número de orden. Cuando consultamos dónde votar, se nos informa un número de orden. Este número indica en qué lugar del padrón nos encontramos. Cuando nos presentamos a votar, conviene saber el número de orden e indicarlo al presidente de mesa. De esta forma, nos encontrará inmediatamente en el padrón, sin necesidad de hacer una búsqueda por apellido, página por página. Recordemos que todas las personas con el mismo apellido votan en esa mesa. Entonces, la búsqueda agrega tiempo de espera. Este detalle no es muy conocido, pero contribuye a agilizar todo el proceso electoral. Y es por eso que se informa a todos los votantes. 3. Llevar el voto decidido y preparado. Parece una obviedad, pero nos asombraría saber cuántas personas deciden su voto a último momento, e incluso dentro del cuarto oscuro. Estos momentos cruciales nos llevan a mirar una por una las boletas, leer los candidatos y pensar para decidir. Las demoras se van acumulando y esto produce largas colas en las mesas. Por eso hay que llevar el voto ya decidido. Los días previos a las elecciones podremos encontrar boletas de nuestro candidato favorito en las mesas de difusión que hay, en las plazas o en las sedes partidarias. Si vamos a cortar boleta, procurar llevar las boletas cortadas, ya preparadas desde casa. Lo ideal es entrar y salir rápido del cuarto oscuro para que se agilice todo el proceso. 4. No llevar bolsos al cuarto oscuro. Por norma, no se puede ingresar con bolsos o carteras al cuarto oscuro. Esto es para impedir el fraude del robo de boletas. Por lo tanto, si llevas bolsos, te van a solicitar que los dejes afuera del cuarto oscuro para ingresar a votar. Tenés que acceder a dejarlos afuera, al cuidado del presidente de mesa. Por eso, es mejor tratar de asistir sin bolsos o carteras para evitar estas cuestiones y votar rápidamente. En algunas oportunidades, tampoco dejan entrar con niños al cuarto oscuro y deben esperar afuera. Esto depende del criterio del presidente de mesa. Por eso, para evitar demoras e inconvenientes, conviene tener presente estas restricciones. 5. Votar al mediodía. Según las estadísticas de los días de elecciones, el momento con menos concurrencia a las escuelas es el momento del mediodía y las dos o tres horas siguientes. Esto es así porque se trata de un día domingo y la mayoría de la población hace su rutina habitual, el almuerzo familiar del domingo. Por lo tanto, los habitantes suelen votar por la mañana, en el momento en el que salen a hacer las compras, o por la tarde, pero después de haber hecho una larga sobremesa. Por lo tanto, a partir de las 12 horas comienza a bajar la concurrencia a las urnas, y alrededor de las 13 horas y las 14 horas nos encontramos con la mayoría de las mesas vacías. Y luego comienza a retomar la concurrencia hacia las 15, y a las 16 ya se normaliza. En resumen, entre las 12 y las 15 horas es el mejor horario para encontrar baja concurrencia en las escuelas de votación. 6. Evitar votar a último momento. El horario cercano al fin del comicio es crítico porque a las 18 horas en punto se cierran las escuelas y es un horario que se respeta con precisión. No hay minutos de tolerancia. Por lo tanto, si tenemos alguna demora en el tránsito, en el transporte o si hay cola fuera de la escuela, no podremos llegar a tiempo. Además, en ese momento es probable que haya tensión o nerviosismo entre algunos votantes que quieren terminar rápido su trámite. Se acerca el fin de un largo día y no todos pueden mantener el mismo humor y nivel de paciencia que en las primeras horas de la mañana. Además, en esos horarios es donde más se registra el faltante de boletas porque con frecuencia no hay fiscales suficientes de todos los partidos para hacer la reposición. A esa hora ya no hay mucho tiempo para resolver estos problemas. Por lo tanto... Se aconseja no dejar el trámite para último momento. 7. Si sos autoridad de mesa o fiscal, podés acelerar el proceso. Gran parte de la velocidad del proceso depende de la destreza y organización de las autoridades de mesa y los fiscales. Es cierto que antes de que entren al cuarto oscuro hay que verificar los datos de cada votante, comprobar su identidad, buscarlo en el padrón, corroborar si todos los datos son correctos, a observar el estado del DNI y darle al votante un sobre firmado por las autoridades de mesa y los fiscales. Pero con inteligencia todo esto puede hacerse mientras el votante anterior se encuentra emitiendo su voto dentro del cuarto oscuro. Algunas autoridades de mesa prefieren esperar a que salga el votante anterior para recién a partir de ese momento atender al siguiente votante de la lista y comenzar a hacer estos chequeos. Este último genera pausas de minutos que son decisivos a la hora de acelerar el proceso para todos. Por eso, en algunas mesas se observan largas filas mientras que otras mesas están vacías. Por lo tanto, si tenés la oportunidad de ser fiscal o autoridad de mesa, podés ayudar mucho en la organización. Mientras un votante está emitiendo su voto, se puede chequear al siguiente de manera que cuando sale un votante, el otro ya está preparado para ingresar. También puede ayudar a indicar a los votantes que están en la fila el número de orden con el que figuran en el padrón y así, al llegar a la mesa los ubican en el acto, en el listado. Es decisiva la predisposición de las autoridades de mesa para agilizar el comicio. Con estas claves podremos contribuir a que el día de elecciones sea tranquilo, que todo se realice rápido y ágilmente. Lo importante es expresarse democráticamente y garantizar resultados transparentes en una jornada de tranquilidad y prolijidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué otras cosas te parece que contribuyen a mejorar la jornada de elecciones? Escribí tu opinión en los comentarios.